Eh, hola a todos, eh, mucho gusto, mi nombre es Ingrid Juliet Palacios Palacios Tengo 24 años, eh, estoy recién graduada de economista de la Universidad Autónoma de Colombia Nací en la ciudad de Bogotá, pero mis padres son oriundos del departamento del Chocó eh, Específicamente del municipio del río Quito Me gusta mucho la música, me encanta bailar, eh, me encanta comer eh, Nací en la ciudad de Bogotá porque mis padres eh, decidieron emprender un nuevo camino en su vida, buscar mejores oportunidades, tanto para ellos como para sus futuros hijos. <risa> Me gusta mucho leer, canto muy bien. Ah. <risa>